¿Por qué regresar a los espacios del Crayusta? Humberto Eco nos responde, el bien de un libro consiste en ser leído, un libro está hecho de signos que hablan de otros signos, que a su vez hablan de las cosas, sin unos ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen conceptos, y por tanto, smooth. Los esperamos.